Espero que escuches esta canción, escuches esta canción. Espero, que me Espero que me perdones Sé que fui un idiota y, fui un idiota y... Pues Lo único que puedo hacer es tocarme música Así que he escrito esto para ti Dice así ah. Ya no dejo de pensar en lo que pasó Se arrepiente de todo mi corazón 31 de octubre mi amistad se rompió y se lo contaré al mundo por esta canción. Yeah, no dejo de pensar en ese momento. Días tristes con arrepentimiento. Dice daño y lo lamento. Ya pasaron varios meses y no le entiendo. No entiendo lo que pasó. Todo iba bien, un día normal, ella me dijo, hola, ¿qué tal? Yo le respondí, hola, ¿cómo estás? Y como de normal empezamos a bromear, pero unos soy todo iba a cambiar Yo le pregunté si le gustaba, ella me dijo, tal vez sí, tal vez no Pero el te cometería un grave error Le pregunté si quería ser mi novia y eso terminó en una equivocación Ahora no encuentro palabras para disculparme, sigo desahogándome en una canción Todo terminó con una simple palabra caíste Herí sus sentimientos y desde ese día me encuentro muy sad ya no entiendo lo que me pasa Sentimientos allá, perdí la esperanza Solo quiero paz en mi interior Quiero seguir buscando tu perdón Te lo digo de corazón Tú me olvidaste y yo te olvidé Pero en mi mente vuelvo a recordarte una y otra vez Ya no entiendo lo que me pasa sentimientos ya perdí la esperanza solo quiero paz en mi interior quiero seguir buscando tu perdón te lo digo de corazón tú me olvidaste y yo te olvidé pero me mente vuelvo a recordarte una y otra vez cuando te veo solo pienso porque respondí con ese mensaje al momento no entendí que fue maldito cobarde pero sé que digo muchas palabras sin sentido desde que ya no estás conmigo mi corazón está muy dolido Y no estupidez que yo mismo cometido y busco tranquilidad en mi interior contándole a mis amigos pero ahora me he vuelto a enamorar y espero a fracasar, como le hice cuando teníamos esa gran amistad. Pero todo lo que tiene un principio tiene un maldito final. Ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué hacer si no tengo la energía. Entre nosotros todavía bien aunque fuese culpa mía. Y ahora los recuerdos quedan para toda la vida. Qué tristeza, ahora los recuerdos quedan para toda la vida. Desde el día que te perdí. Sé que te hice una canción de odio, pero tenía que desahogarme Porque pensé que me haría sentir mucho mejor Pero me di cuenta que fui un idiota Y ahora quiero que hablemos para recibir tu perdón Olvidemos el pasado, los malos recuerdos dejémoslos de lado Quiero decirte que siempre te he amado, pero fui un idiota fracasado Porque por mi culpa te perdí, por mi culpa ya no soy feliz Alguien que me ayude a salir de esta maldita soledad que vive dentro de mí Yo quiero volver a ser feliz, pero sin tu amistad ya no puedo seguir Y por favor perdóname baby Ya no quiero enamorarme, ahora solo pienso en suicidarme Escribiendo esta canción, mis ojos lloran Junto a la un papel y una soga Siempre me pregunto por qué Por qué tenía que pasarme esto Y por qué sigo llorando por un par de textos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 Sé que fue mi culpa perder tu amistad. Y yo he sufrido todas las consecuencias. Desde ese día ya no soy el mismo. He cambiado y me arrepiento de todo lo que hice. Si escuchas esta canción, por favor escríbeme. Por favor. Yeah. Rojel Monster. Sampler. Beats. Beats.